Hay una noticia circulando en el internet, tanto aterradora como chusca. Tal vez ya la conozcas, o tal vez no, como ya leyeron en el título, procederemos en este video a analizar los hechos suscitados, para después también ver lo que dicen las autoridades al respecto. Prepárense porque la noticia dice así. La madrugada del 15 de octubre de 2021 en el barrio de San Miguel Dorami ubicado en San Francisco Chimalpa, Naucalpan, Estado de México Una mujer de 20 a 25 años aproximadamente salió de casa disfrazada del mítico espectro conocido como La Llorona Caminó varias calles gritando el famoso lamento de ¡Ay, mis hijos! Acción que puso nervios de punta a los vecinos y cual uno de ellos salió y le disparó, ignorando que era una simple broma. Supuestamente la mujer falleció en el momento. Otros vecinos al percatarse de lo sucedido llamaron a las autoridades para confirmar el incidente. Bueno, esa es la noticia. Ahora en pantalla vemos las fotografías de la supuesta obscisa. ¿No se te hace raro que de pronto se encuentra con otra ropa distinta al vestido blanco que aporta en el supuesto video? Analicemos otra cosa. ¿No te parece demasiado diferente la complexión y fisionomía de la mujer de aquí a acá pude haber investigado más a fondo pero no le veo ningún caso creo que no hace falta más para saber que no solo algo no cuadra y aún más con lo que viene a continuación pero antes de seguir déjame decirte que a pesar de esto y desgraciadamente hay mucha gente que lo está creyendo espero que tú no estés entre ellos el video comenzó a ganar popularidad y generó críticas hacia la inseguridad que se vive en el país mexicano y, en particular, en ese estado. Autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado de México indicaron que no tienen conocimiento sobre el supuesto homicidio de una mujer en San Francisco, Chimalpa. Lamentablemente han difundido una noticia de la cual no se tiene registro alguno que haya sucedido